Hola, hola, ¿qué tal mi gente de Otera? En este nuevo vídeo, como les prometí, les voy a enseñar cómo comprar... Eh, voy entrando ya... Cómo comprar los skins de la página oficial de Dracolich Y voy aclarando que esta compra va a ser a través de... De Paypal, o sea que los que tienen tarjeta de crédito, si no tienen Paypal, se crean una cuenta Lo descargan de la Google Play Store y... Y ahí, pues, este... Eh, ponen su, crean su cuenta si tienen cuenta ingresan y, y más fácil este la recomiendo mucho por PayPal es muy rápido y por si tienen miedo no se preocupen que si sí es muy seguro PayPal bueno acá les voy mostrando se puso la bien entonces les voy a enseñar cómo comprar un skin eh, el skin que voy a comprar es eh, Lucifer el Doom y, y bueno Voy a tratar de que no sea muy largo el vídeo. Si, si, eh, si es largo, bueno. Pero vamos a intentar. Bien. Mars. Para los que no saben y no este, Muchos cuando yo juego con Mars porque ya lo compré. Eh, les voy aclarando de una vez, ¿vale? Porque muchos creen que el Mars solamente se puede jugar comprándolo. Pero no saben la oferta que ha dicho Dracolich aquí en la página. Que es lo siguiente. Les voy explicando hasta que va abriendo la página. Eh, Mars se compra es un acceso que se compra un pase para poder jugarlo ya de inmediato y, y en un futuro sí o sí lo vamos a tener todos, todos vamos a poder elegir y piquear Mars, igual que el Monkey King pero por ahora supongamos que un mes va a estar bloqueado para todos supongamos que estará pasando por actualizaciones eh, balance de juego y así no y, y pues lo, los que quieren comprar los que son amantes de los de, de RGC, de los skins y del R, pues lo pueden comprar, ¿no? Por ejemplo, yo ya lo compré, yo ya puedo jugar con el MARS, pero en un futuro <coughs> ya estará libre para todos. Y cuando salga ese ya este desbloqueado para todos, a mí me van a dar automáticamente el skin del Mars. Y básicamente es eso, les, les leo el de acá, ¿vale? Por si no me han entendido, porque pucha madre, no sale traducir. Mierda. Acá está. Para que, por si no me han entendido, pues entiendan la página que está mucho mejor explicado. Español, bien. Desbloquea Marte, el dios de la guerra. Tus servicios en el futuro. Esto será reemplazado para, por la piel de Mars Por ahora, solo desbloquea Marte parti antes que otros. Eventualmente todos tendrán acceso a él. ¿Vale? Más explicado no puede estar. Está a 7 dólares, yo lo compré. Eh, bien. Vista previa de YouTube, no. Vale, eso es suficiente. Eh, otra cosa que les quiero decir este, compartan el vídeo, suscríbanse. Eh, pero muy importante es, es compartirlo para que muchos se informen de esto, ¿no? Bueno, eh, bien, vamos con, por la compra del DOOM Entramos en el skin que querremos Y este... ya, este está a 10 dólares Machucamos aquí en Paypal Por si quieren comprarlo de diferentes formas, pues aquí tienen, ¿no? el Facebook y WhatsApp de los vendedores de aquí de, de los skins pero yo les recomiendo que compren de la misma página, ¿eh? que les sale el precio exacto y más barato, ¿no? Bueno eh, Al menos que tengan este un amigo que vende skins que no les va a sacar dinero de más, ¿no? Bueno, este ya, compramos Paypal, machucamos aquí en este cuadrito. Y cuando machucamos aquí ya automáticamente nos va a abrir, si nosotros estamos registrados y tenemos Paypal, automáticamente nos va a abrir nuestra computadora en eh, nuestra cuenta Paypal, si no tenemos nos va a poder, nos va a decir iniciar sesión y todo eso, ¿no? como yo ya estoy registrado, pues ahí me sale iniciando sesión de forma segura automáticamente bien, otra cosa, para pedirles, uh, para pedirles quién andre con yo utilizo así, lo convierto en una página de google de traducción y pues este... Esto pongo, ¿no? o El set que deseo es dos puntos separados, conjunto 666 de dos Que es el set, ¿vale? Eh, mi nick lo mandaré por correo Gmail. Yo recomiendo que su nick lo mande por correo Gmail, ya que cuando lo ponemos en el Paypal, eh, a veces no sale bien nuestro nick. Se come algunos paréntesis, corchetes y así, ¿no? Y mi nick tiene paréntesis. Y después pues... No, tiene corchete Y es por eso que... Que pues no le va a llegar bien. ¿no? no va a ser mi verdadero nick. Por eso lo voy a enviar por correo electrónico. Espero que me entiendan. A Luis Ángel Dormesa es mi correo. Y bueno, gracias. Y eso sería todo. Lo copio en inglés. Y, y esto es lo que voy a utilizar para pegar en lo siguiente. Bien, ¿cuánto sabe el DOOM? 10 dólares, ¿vale? ¿verdad? Ponemos aquí 10, 0, 0. ya tenemos 10 dólares a college. Eh, voy a tomar captura esto de aquí. Porque después lo voy a explicar diferente. Eh, captura. Esto de aquí. Y así, ¿no? Bien. Este, guardar. Lo guardamos rápido. No quiero perder mucho tiempo. Y listo. Bien, podemos siguiente. Una vez ya listo esto. Eh, ya va a salir nuestra información. Y, y la nota que tenemos que dejarle. no De qué gen queremos. Y lo que acabamos de copiar. Bien. Listo. Eh, como yo lo voy a enviar en euros. A mí me van a cobrar 8.3. 93 euros Que automáticamente se convierte en 10 dólares Bien Esto también lo voy a tomar captura ya que no puedo mostrar esta información O quizá lo mostraré Pero ya lo, lo, lo pondré borroso No bueno, compartir mi ubicación con Dracolich Esto ponemos sí para que sea más fácil toda la compra Y acá en donde dice Añadir nota pues pegamos lo que copiamos no En inglés Obviamente para que sea más fácil no Ahí ponemos todo nuestro correo y email Ya yeah. Como le expliqué, donar ahora. Ah, me parece que ya he puesto. Ya está acá? Sí, se sí ha puesto, creo. Sí, set, es muy importante poner el set con su número que queremos, ¿no? Acá está mi, su número 179, 780, 11 skin, y pues eso sería todo, ¿no? Y pues ponemos donar ahora. Y eso sería todo. Yo ahora lo voy a hacer algo rápido por, por Gmail. Y bueno, eso te voy a tomar captura. Que okay, hice la compra por si las pulgas. Bien, ya estaría, ¿no? Dentro de 6 horas máximo estaría llegando el skin, aquí son las 5 y 9 de la tarde. Hay mucho sol porque es verano, pero bueno, en España anochece a las 9 o 10 de la noche. Eso es por por los que, bueno, curioso, ¿no? Bueno, eh, como dije, máximo 6 horas para que no llegue el skin. A mí me estaría llegando, si no me llega esta noche, en la tarde, me estaría llegando este... En la mañana, sí o sí en la mañana, normalmente me viene en la mañana. Bueno, ya estaría apagado. Ahora entramos aquí. Los que se quieren contactar con Dracolich, aquí tenemos en la página, en la descripción del video también pondré la, esta página. Eh, cualquiera de ellos puede ser obtenido con... Mira, les voy a leer esto algo rápido ya para que entiendan. O oh, no, se va a arreglar el video. Mejor lo dejo en la descripción y ustedes ya lo pasan a checar, ¿vale? Bien, los que quieren contactar a Dracolich, acá dice pedido por Gmail. macho vamos anti clic y... Abrimos esto de acá, ¿no? Para mandar el correo directamente a Dracolich. Y yo ya tengo preparado una nota. A ver si me sale esta nota. Para mandarla a eh, es Esto de acá no lo voy a leer porque... Y es una petición que yo le estoy haciendo a Dracolich. Sobre permiso de publicidad. Y bueno, esto lo pongo acá. Y... Y listo, este... Mmm... No, no, no, no, no, no, no, no. Esto de aquí lo tengo que traducir al inglés, todo esto. A ver, espero que esté todo bien. Um, ya. Ya. Vamos a copiarlo. Se tradució aquí. Bien. Listo, entonces estaría todo bien, ¿no? Solo que quedarse okay, sin espacio, que okay, ya se va a llegar bien nuestro nick, esto es a lo que me refiero Por Gmail enviar el nick Y bueno, ya está Esto sería todo, ¿no? Listo, este... Um, Algo más, ah, una captura de prueba, ¿vale? Aquí yo tengo yo una captura, eh, ¿cuál de las dos le envió esta? A ver, vamos a ver, este... Eh, a ver... La captura, ¿dónde se pone? Aquí, aquí, aquí o aquí. Interceptar vínculo. Aquí creo que era. Sí. El escritorio. Y le mandamos. Eh, ¿Dónde está? Esto le voy a mandar. Vale. Bien. Ya constaría todo, muchachos. Le estoy mandando por si acaso este screenshot. Este es como de prueba, ¿no? Acá sale la idea de la transacción Y ahí pues lo va a ver, ¿no? Listo Yo sería todo... a uh, una cosita Una cosita, una cosita por si interesa eh, Visiten mi canal VipDota Aquí ponen, así... Como suena, Vip Mierda, Vip Dota, así lo ponen Y automáticamente van a encontrar mi canal, ¿no? Que es... va a estar en la primera estos son los videos, aquí tienen que entrar en la cuenta en el canal Vibrota Entran y aquí tengo contenido muy interesante si les interesa Tenemos nuevos skins que les hice aquí en este video Tres nuevos skins que ya fueron agregados Ya salieron La historia de Zeus, por si querían verlo, está muy chévere Me dediqué mucho tiempo a hacerlo y pensaba hacer más historias Pero como que no fue bien apoyado el video Y por eso es que ahí lo dejé en la historia de Zeus nomás bueno, está muy chévere, a ver. Esto es sobre los especiales sin suscriptores, que también les invito a que lo vean, está muy chévere, muy divertido para ustedes. Está hecho para todos los suscriptores y para que los recién que recién se van a suscribir. Eh, esto es mi musical que acaba de salir. Y esto es pues la compra el mar, Por si quieren también chequearme. Eh, mi música que acaba de salir. Mm. Está muy chévere la música. Lo pueden escuchar, es para todos los doteros, toda esa gente dotera. Mm. Y acá está la letra, todo. Ahí va a cargar No, ya. Yeah. Tu canal. total. Ahí ya lo escuchan ustedes, también lo pondré en la descripción. Y bueno, este, ¿qué más? ¿qué más? Ah, también les dije que les iba a mostrar los precios de los skins. Bueno, entonces lo hacemos rápido. Bien, acá mostramos. el mar 7 dólares. Vale, cerrado. La rueda de chat que ahora se encuentra en la versión 1.06. Esto lo expliqué en el video pasado. de mi, mi opinión sobre la rueda de chat. Y bueno, si quieren lo pueden ver en el video. Eh, 10 dólares vale la rueda de chat. La Panda Onsai, 11 dólares. El Leoric. Que lo tengo también, ya lo compré hace poco: 9 dólares. Baratrun: 10 dólares. Lucifer, el Doom que lo estoy comprando ahora: 10 dólares. El Sven, Roger King: 10 dólares. El Pájaro: eh, 10 dólares. El Puk: 11 dólares. El Necro: 11 dólares. El Centauro: 10 dólares. La Casha: 11 dólares. El Balanar: 9 dólares. La Naga: 9 dólares. Relay 10 dólares, Draxess 10 dólares, Phoenix 9 dólares, Enigma 5 dólares, Oso Cochino 8 dólares, Wisp 8 dólares, Rasta, es, Rasta muy chévere y está para 8 dólares, Morphrine 8 dólares, Y el Monkey King, 11, Phantom Lancer 10 y eso, ¿no? Bueno, eso sería todo y... ¿Qué más, qué más, que más les informar? Eh... Eh, ah, por si acaso el nick que quieren copiar es el nick. Es el nick que... Ahí está, lag. Muy largo el video. Es el nick que le sale en su RGC, pero no en iniciar sesión, sino aquí, en esto, aquí. En nuestro perfil de aquí. Este nick lo copiamos y lo pegamos. Es el nick, es el nick que tenemos que enviar a Dracoli bien eso sería todo muchachos este compartan el video para que sus amigos se informen eh, la música también compartan den like suscríbanse y chao chao muchachos gracias por todo ah por cierto siempre me, casi me olvido eh, no me digas que no se reía un saludo para los suscriptores vale a uh, javier jarro rodrigo j punto calizaya bangers brent charle gutiérrez Mark Fest, freddy Jujra JCBO.R Ricardo Moreno Marina Un saludo muy especial para todos los suscriptores Y que han comentado y Recuerden que va a haber sorteos eh, de skin En la página Y solo tienen que estar suscritos Compartir el video, más su grupo de Whatsapp Facebook, Messenger, lo que sea eh, Comentar y, y darle like no Hasta luego muchachos